Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien, hoy les traigo este video, en el cual les estaré dando 5 imágenes que posiblemente te sirvan para tu casa en Bloxburg o incluso en Roblox Studio, cabe recalcar que estas imágenes yo las creé, pero estoy otorgando el libre uso, así que ustedes pueden usarlas libremente. Bueno, lo primero sería irnos a los links de la descripción, ahí estarán 5 links, los cuales llevan a estas imágenes. Después le damos clic a este botón verde, y a obtener ahora. Y repetimos lo mismo con las demás imágenes, solo con las que a ti te gusten y quieras, no es necesario hacerlo con todas. Una vez compradas las imágenes que queremos, vamos a nuestro inventario. Aquí, vamos al apartado de adhesivos. Ahora, le damos clic a la imagen que queramos. Bueno, una vez en la imagen, vamos al link, y ahí copiamos estos números, los cuales son el ID, para copiarlos, los seleccionamos y presionamos control más C, yo mejor los apuntaré en un papel, ya que a mí no me deja pegar números en Bloxburg. Una vez apuntado los números, vamos a nuestro cuadro, y aquí escribimos el ID de nuestra imagen. Ahora le damos a añadir y listo, completado. Ahora solo queda disfrutar de nuestras imágenes. Si tú quieres poner otra imagen, únicamente copia su ID y ponlo en un cuadro de blogsnook. Bueno chicos, yo aquí me voy despidiendo. Espero les haya gustado. Agradecería mucho que dejes tu like, suscripción o comentario. Cualquiera ayuda, porque ya casi estamos a punto de llegar a los mil subs. Ahora sí, cuídate y hasta la próxima.